Nos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa Referentes. Nosotros muy felices y contentos por llegar hasta sus hogares a través de la señal de Avia Yala Televisión, pero también hoy en Referente vamos a tener una invitada especial. Es una boliviana que vive en el extranjero que llevó la música andina junto con el Aymara hasta los escenarios de Europa y Estados Unidos con gran orgullo. Por supuesto, para nosotros es un honor recibirla a nuestra invitada especial en esta noche de referentes. <risa> la conocen? Está con nosotros Miriam Mita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenida al programa Miriam. Buenas noches Oscar. <risa> un placer, un gusto de estar aquí en este programa. Referente, eh, escucha. Me, realmente me siento feliz, contenta y agradeciendo a Dios siempre. De, de poder estar aquí en mi amada Bolivia, sí, o en nuestra claro. amada Bolivia. Claro. Julia, para mí es un honor, y quiero decirlo en delante de cámaras y para toda la gente que nos ve a nivel nacional, pues poder compartir con usted esta entrevista, la he conocido hace muchos años atrás, y de verdad que usted irradia no solamente alegría, sino esa, eh, esa humildad y ese cariño hacia los hermanos bolivianos. Así es, así es, tenemos que siempre en vida, pienso yo, de, de querernos y sobre todo, ¿no?, estar en armonía y pues disfrutar de la vida, de eso se trata, ¿no?, porque eh, Dios nos da solamente una vez, una oportunidad de vida, entonces tenemos que disfrutar, Oscar. Claro que sí. Acompáñeme, por favor, a conocer un poquito más de la biografía de nuestra invitada. Miriam Mita, cantautora, charanguista y artista paceña que vive desde hace más de 30 años en el extranjero. Gracias a la música, mantuvo su idioma nativo, el Aymara, e hizo relación con europeos e indígenas estadounidenses. Comenzó a cantar cuando tenía 12 años. Tiempo después, se mudó a Brasil. Animada por el éxito que tuvo cantando en eventos de la comunidad boliviana, surgió la oportunidad de irse a vivir a Francia. Allí formó el grupo Pachamama, conjunto folclórico integrado por mujeres, donde ella era la única boliviana. Tras varios años de cantar y tocar en distintos países, aprender inglés, la animó a visitar Estados Unidos junto a su esposo Edwin Ramos. A menudo son invitados a cantar en festivales nativos, cherokees y Dakotas, entre otros, y disfrutan del folclore boliviano. Qué placer tener a nuestra invitada Miriam Mita, que hemos conocido la biografía y sin duda para nosotros, como le decía al inicio de este programa, es un orgullo poder compartir con usted. Vamos a retroceder un poquito el tiempo. Queremos conocer a la Miriam de niña. ¿Cómo eras? De niña, mi niñez Oscar en mi pueblito. Yo, yo vengo de, bueno, nací en Tacacoma, eh, está en la situado en la. Provincia la Recaja, yeah. es a como a dos horas y media, tres horas de sorata, mm -hmm. eh, bueno no es porque sea mi pueblo, pero es un pueblito maravilloso, un pueblito que realmente el, el que, que llega al pueblo eh, creo que <ríe> se quiere quedar, yo pienso, y mi niñez, toda mi niñez, con mi abuelita, bueno, mis papás, mis hermanos, eh, y allí crecí, eh, mi, niñez, mi niñez, mi niñez, ...eh, bueno, era cuando... <risa> ...cuando yo he nacido allí... ...porque eran todas las casitas de paga... ...y bueno, era un, un pueblito maravilloso... ...o bueno, es... ...pero ahora ya ha crecido bastante... ...con decirte de que hay hasta edificios... Ah, ...creció lindo. mucho porque... Eh, en mi pueblito... ...hay muchas minas de oro... ...o sea que... Oh, okay. eh, ...no te imaginas que cuando lo vía, ...mi abuelita me decía... ...sabes qué, a ver... Eh, ...y salía el sol radiante... ...me decía, a ver, anda... Vas a ver que te vas a encontrar pepitas de oro Y era verdad Y era verdad que yo iba eh, Así con mis primas, amiguitos y, Íbamos a buscar así por la plaza Y sí encontrábamos pepitas de oro giraba, Entonces ya te se puedes se imaginar lo mismo para que vayamos todos eh, ahora, eh, Bueno, creo que ya Ya, ya, ya lo ha Ya totalmente eh, ya han quileado, como dice allá, ah, ¿no? Eh, de las minas y todo. Claro. Pero es un pueblito maravilloso. Era Les esto. invito a que visiten Tacacoma en la provincia de La Ricaja. Y si tú tienes oportunidad, pues eh, tú me dirás en mi próximo viaje, ya, ya voy a venir, iremos. Con iremos cámara, iremos sí. a, a mostrar. Eso es lo hermoso de Bolivia, ¿no, hermana Miriam? Que tenemos eh, hermosos paisajes linda gente y sobre todo una cultura que a veces no la explotamos nosotros así como su es verdad, o como su región es verdad es verdad y nosotros tenemos que hay que promover el turismo wow. eh, hacer con que no solamente los turistas no que llegan sino también a nuestros oh, a toda nuestra gente a todos los bolivianos yo les invito a conocer eh, toda la provincia de la recaja y también desde de, de Tacacoma a unas dos o tres horitas eh, está el Gran Paititi, es la ciudad perdida y al frente, cruzando el río, están las, y, eh, las ruinas de Iscanuaya, que es un lugar maravilloso claro. en extensión, es pues, mucho más grande que el Machu Picchu y bueno, eh, hay mucha gente que no conoce y tenemos que promover nuestro Así turismo sí. y difundir nuestro folclore. Sin duda, ¿no? Y usted a lo menos un referente a nivel internacional, Miriam Mita, para el tema, no solamente de, del folclore, sino también como una artista boliviana, tal y que Gracias. lo que me gusta de ustedes que, y vamos a hablar más adelante es que no solo donde ha llegado sino que ayuda a otros eh, cantantes a otros artistas de Bolivia cuando van al extranjero que vamos a hablar más adelante ah, okay. de aquello pero qué extraña del campo yo ...la verdad, la tranquilidad... ...en el campo, bueno... ...yo cuando era pequeñita... ...era tan tranquilo... Eh, ...mira, había una paz... ...Oscar, que tú no te imaginas... ...y es así, ¿no?... ...en cualquier parte del mundo... ...en el campo... ...bueno, encontramos paz... ...encontramos tranquilidad... ...podemos, mira... Eh, po ...podemos disfrutar... ...del canto de los pajaritos... ...de todos los animalitos... ...ay no, es hermosísimo... ...la verdad es de que... ...yo extraño mucho... Viviendo ya desde mis 13 años oh, fuera del país, ¿no? Eh, porque de Tacacoma, de mi pueblito, me, bueno, con mis papás nos, nos vinimos aquí a la la migración, ciudad. salen del, del área rural. a ah, Exacto, sí. que sí, para buscar que mejores opciones. Así es, así es. siempre. Y, no. ¿Fue difícil ese, ese tránsito, esa transición entre lo rural y lo urbano? Eh, la verdad, no. Porque yo soy una persona que me puedo acostumbrar en cualquier parte del mundo. No, Bueno, me acomodo, digamos. Claro. ¿no? Me acomodo en cualquier parte, porque ya todo el mundo ha estado, creo. ¿Alguna anécdota que tenga hermana Miriam, así de jovencita, que se acuerde de su pueblo? De mi pueblo, eh, me acuerdo que con mis primas, eh, pues... Eh, eh, ...cada una de nosotros teníamos un animalito ¿no?... ...entonces lo que pasa es de que... Eh, ...me acuerdo que una prima tenía un cabrito... ...otra prima tenía un, una gallinita y cosas así... Y, ...y no, y mi prima siempre decía... ...ah no, yo voy a ir cosiendo... ...hasta un lugar que es como una lomita... ...y bueno, al capito pues el capito lo hacía correr ...y nosotros decimos, ay no, lo, lo va a matar... ...y no, y un día ella, como está más pequeño... ...se ha caído encima del capito ¡Oh! ...ay no, eso ha sido... Eh, ...ha sido realmente para nosotros... ...pensamos que el cabrito ya estaba muerto... no ...y la, tía, y la, preocupación, ¿Y la preocupación de, lo, de no? los papás, de los tíos... ...sí, ¿eh? no, sí, así. es verdad, es claro, verdad... ¿qué te pasa?... Pero de niños somos muy inquietos, ¿no? Es verdad. Y otra cosa, te voy a contar, sabes que así, bien resumido. Um, siempre íbamos a jugar en, en los lugares así donde los maízales íbamos a jugar, había chacras de papa y todo eso. Entonces, eh, estábamos jugando y de repente había un niño que tenía la flecha. Y yo era demasiado traviesa. Entonces agarro la flecha y yo... Lanzo una piedrita y le va a dar en la cabeza de, de, de una gallinita. Oh. Ah, no, a mi abuelita, el corregidor le llamó y le dijo porque la, la, la gallinita quedó seca. Ay, Dios mío. <risa> Con el flechazo Y siempre me acuerdo eso Siempre sí. me acuerdo No, muchas, muchas anécdotas Y que, pues el, la abuelita la castigó Sí, me, sí, sí, la verdad es que me ha castigado Sí, seguro <risa> Porque sí. era una travesura que no debería ser claro. Pero eh, no era intencional claro, Sino no que era. no la piedrita fue directo a la cabecita de, un, de una gallinita Y la gallinita pues en el suelo ¿Cómo llega la música a su vida? Eh, mira, la música a mi vida, Oscar, llegó, me inspiró mi mamá, porque mi mamá era una persona que dormía cualquier reunión y se ponía a cantar a capela, ella no necesitaba instrumentos, acompañamiento, nada siempre, siempre ha sido así entonces yo pienso que eso es lo que me ha inspirado y también tengo un hermano que vive en Italia y que también es músico Ay, y pues eh, yo mayor, creo que es mi mamá hermano. no es mi menor, es su menor. Sí, tengo dos hermanas menores Doris y Judith y mi hermano Chali que, que sí él es también intérprete de música boliviana Sí, sí, sí, en la sí, familia pero, pero creo que usted es la que más ha desarrollado el ámbito artístico eh, Sí, sí, sí, yo creo que, que sí Porque no. yo soy inquieta Claro. <ríe> me conoces, sí. que, que yo me muevo Y si me muevo, me tengo que mover Pero claro. eh, por todas partes del mundo no, no solamente estoy en Estados Unidos ¿no? Claro. Pero, mi, perdón, mi trabajo es difundir mi folclor Que amo de, de mi amada Bolivia y también promover el turismo porque me gradué en turismo y actualmente yo trabajo como coordinadora de Tours ah, a todas partes del mundo ah mire la vamos a contratar entonces Javier claro que sí a, a cualquier, cualquier parte que del mundo dar una vuelta por ahí vámonos ¿no? es tan lindo viajar no ah no eh, sabes que si tú inviertes tu dinero en viajes es el ...mira, es un dinero bien invertido... ...porque disfrutas y es lo único que te vas a llevar... El, el, ...lo que disfrutas, ese es lo único... ...y no pues, el, claro. los viajes... ...no hay que perder la oportunidad... ...yo también fui criado de abuelita... ...y me decía lo comido y lo vivido... ...nadie te lo quita, ¿no? Es verdad, frase, ¿no? Es, es, verdad. Es, muy profunda. es verdad, así es, así es... ...porque, ¿qué te llevas? Nada... ...te vas como has venido... ...claro... ...y en este ámbito del gusto por la pasión del folclore... ...de la música... ...Miriam... Eh, ...¿cuál fue el instrumento que más te llamó la atención?... ...el instrumento que más me ha llamado la atención fue el charango... ...¿por charango. ¿Qué? qué?... ...no se me inspiraba el, el sonido... Oh, yeah. ...mucho, y también las ampoñas, ¿por qué no?... Y, ...y todos los instrumentos nativos de viento de aquí de nuestra amada Bolivia... Eh, estaba aprendiendo a tocar uh, zampoñas uh -huh. porque mi esposo es especialista en los instrumentos de viento, Edwin ah, Ramos, claro claro. <ríe> claro el charango, el charango me gusta mucho. Uh -huh. ¿Y cuál es tu experiencia que tú tienes con la música ya un poquito más profesional? ¿Recuerdas así cuando ya te subes la primera vez al escenario, ya de manera mucho más, mucho más pro diríamos nosotros, no? La primera vez que estuviste ya más ligada a esto. Porque muchos tenemos afinidad, ¿no? Tocamos algún instrumento, pero, pero ya hacerlo y tomar la decisión en la que tú has desarrollado y que tienes mucha experiencia en eso, de decir, yo me dedico a ser cantautor. Yo creo que, ¿sabes qué? He comenzado mi carrera en París. Cuando me fui a París, allí sí dije, no. Estoy fuera de mi patria, fuera de mi amada Bolivia y yo con grasas tengo que eh, difundir mi folclore, hacer conocer mi folclore. Entonces eh, ha sido en, en París, comencé mi carrera así ya profesional en París. Sí, incluso formé un grupo con puras europeas. Eh, ah, Había, uh, sí, el grupo Pachamama yo lo fundé con estas muchachas y pues.. Eh, ¿Qué tocaban las demás compañeras? Este, mmm, la holandesa tocaba instrumentos de viento y uh -huh. también violín. Y eh, tenía, bueno, la francesa charango y una española que tocaba guitarra. Y Qué una lindo. alemana que tocaba eh, prácticamente todos los instrumentos de viento, igual nativos, igual tacuada, charango, guitarra y todo eso. Genial. Y no, pues nos vinimos contratados en esa época. Eh, te estoy hablando de, de los años 79, 80, oh. que nos vinimos contratados aquí por el Canal 7, que era el único canal claro, que en esa época existía. Claro. E hicimos una, una gira con Pepe Murillo también. Qué Pero lindo. ha sido éxito total, porque yo era la única boliviana y pues. Eh, todas europeas y bueno, era, era algo normal. qué género tocaban? Eh, siempre eh, siempre folclor boliviano folclore. así, ah, sí. y, y incluso la holandesa cantaba en quechua, cantaba en Aymara y, y ha sido un, cuando vinimos aquí una experiencia maravillosa Ay, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Hubo otros ritmos, otros géneros musicales tal vez en tu juventud? Eh, sí Sí oh, vale. <risa> Yo una época eh, bueno, cantaba cumbias, valses, ah, boleros. Ah, eh, pues eh, en portugués, como muy pequeña, me fui al, al Brasil en portugués y cuando, bueno, aprendí también allí viviendo en Francia. Francés. Pero bueno, para mí mi inclinación, mi vida era el folclore. Claro. Pero sí he cantado y actualmente, incluso con mi esposo, ya estamos un poquito haciendo un poco de, de fusión. Ah, claro, nada no, más muy lindo, la música sí. fusión, el escuchar los diferentes <ríe> géneros que ya están desarrollados internacionales y con instrumentos nativos bolivianos es ah, extraordinario. No, es, ¿no? es realmente, realmente, sí, tengo algunos temas en italiano, ya oh, preparamos con, para la próxima vez, ya voy, a ya voy a llegar con mi material. Ah, qué lindo y bienvenida acá a las puertas de este canal y del programa, por supuesto, para ti todo lo que quieras, para que Gracias. podamos difundir oh. también en nuestra audiencia. Gracias. ¿Cuál era la canción que te llama así, que, que, que dijiste tú? Este es el tema que, que me motiva para continuar, así, trabajando más exponencialmente. Es un tema que, mira, justamente la, la, la compositora, ¿no? De la letra, no la música. Es Dora Sánchez, que es la hermana de mi papá. Y esta canción me inspiró mucho porque, bueno, es una canción que se que es de mi pueblo, Tacacoma, y me siento muy orgullosa, muy, muy, muy feliz de haber nacido en este pueblito. Y también quiero aclarar y decir que con mi abuelita he aprendido el Aymara. O sea, yo diría que mi, mi lengua nativa, no, mi, primer, mi primer, primera lengua nativa ha sido el Aymara. Sí, y después vino no, el español. ¿Cómo la no recuerdas a tu abuelita, Miria? Ay, a, mi a mi abuelita la recuerdo porque ella mira ella también me ha inspirado al canto era una persona maravillosa que me ha enseñado a, a, a luchar en la vida a no no hay no existe la palabra no siempre de ser positiva y de decir no sí se puede sí se puede sí se puede y así le, eso es lo que les he enseñado a mis dos hijos tengo un mi hijo Silvestre, que creo que le, conoce. sí, ¿Le conoces, sí, sí, porque sí. ha estado también allí en, ese, en, el, en el recital que, que claro. hicimos en el Ministerio de Cultura y claro Turismo. Sí y mi hija Jazmín, que ella estudia está en actuación también. Todos en el arte, ¿no? Todos en el arte. arte. Además... Claro, sí. de la mamá también y del papá tendrían que los dos deberás, eh, seguir vinculados en esa sí, línea, así ¿no? así es. Me hablas sí, mucho es. de claro. viajes, ¿no? De Brasil, Francia, Estados Unidos. ¿Fue difícil salir al exterior? ¿Tú como mujer eh, de orígenes aymara? Eh, mira, la verdad es de que a los 13, 14 años ya me llevaron al Brasil, mis familiares, me fui con el hermano de mi, de mi mamá y su esposa. Eh, bueno, recuerdo en esa época cuando me estaba yendo de aquí, de Bolivia al Brasil, eh, yo decía, bueno, el Brasil, pero en mi mente pensaba que era bien, bien, bien... ...lejos y que no sé qué... ...sí, el trayecto como cinco días... Eh, ...así por, eh, ...por flota... ...y bueno... Eh, ...para mí ha sido... Eh, ...bien difícil... ...no habituarme porque pues... ...estar en mi pueblito Tacacoma... ...luego me traen aquí a La Paz... ...y luego ya estoy en el Brasil... Eh, ...un idioma diferente y todo eso... ...pero bueno... Eh, ...yo después salí bachiller y me fui a Francia... Ah, no, me vine acá, trabajaba en turismo y de, de qué manera me fui eh, como igual, tenía creo que 19 años. Jovencita. Y me fui jovencita con, con 150 bolivianos. Uy. Sí, y nos fuimos a hacer una gira de 60 días por toda Europa. Y ha sido una experiencia tan linda, tan linda. Y mira, para mí Francia. Y el idioma, yo creo que más que todo era el idioma. De que. Dije, no, yo quiero ir a vivir para aprender el francés. Yo he sido siempre una persona muy inclinada a los idiomas, Claro. ...lo cual actualmente hablo seis idiomas... ...¿Cuáles son? ...bueno, hablo mi, mi idioma... Los mi Aymara. Primer, Aymara... después, bueno, el español, el portugués, el italiano, el inglés... ...y luego hablo un poco de alemán también... Ah, ¿no qué así? Visto. qué bien, qué bien... Sí, ...sí, y la verdad que ha sido, yo creo que cuando me fui al Brasil... ...fue una época así de que para mí era otro mundo... Pero después ya ha sido fácil. Ahí yo, yo podía ir a cualquier parte del mundo y bueno, me acomodaba. Como decías eso, que te adaptabas o te adaptas a, Exacto, la, a sí, las diferentes sí. regiones. ¿Cuántos Exacto. países has conocido Miriam? Ay, bueno, yo he estado en, eh, mira, en toda Europa. Toda todo Europa, Europa toda Europa. Sabes. Aquí en, en eh, Latinoamérica me falta algunos países, pero la mayoría sí conozco. Eh, después igual con el turismo y con la música y luego Asia, estuve en Tailandia y bueno eh, por el COVID no llegué a conocer, que aún no conozco China y Japón y después conozco todas partes del mundo, Medio Oriente estuve en Israel por dos veces y pues eh, Estamos programando ahora para el mes de octubre Dubai, que no conozco y pues ah, mira, estoy, lindo. estoy realmente bien emocionada de conocer eh, Dubai. y, y lo lindo Egipto. Y lo lindo tuyo, porque yo te sigo en las redes sociales, es que a la ciudad que vas no vas solamente como una ciudadana o como una turista vas también con toda la música y, y, y, y intentas hacer en algunos países también presentaciones que los has desarrollado y que la gente sin duda va y asiste también para conocer un poquito a la boliviana Miriamita es verdad es verdad yo eh, cuando estoy trabajando y voy como coordinadora del grupo que estoy llevando entonces tengo que cargar mi charango entonces voy <risa> Bajo charango la en mano boliviana también ¿no? <risa> sí, y en sí. todos esos países te han pedido algunos eh, ¿Más información o, o así como decirte, Miriam, enséñame la Aymara tu idioma originario, nativo? ¿Hay gente que se interesa cuando eh, tú les cuentas de nuestra cultura? Sí, sí, sí, sí, sí. En muchos países se han interesado muchísimo porque, bueno, cuando canto en Aymara dicen, Ay, Dios, pero ¿Qué idioma, es? es? Digo, pues, <risa> de mi país. Entonces, eh, mira, eh, fue en Italia que cuando estaba cantando era... Es de, es de mi autoría, Pachamama, yeah. es una canción que me ha inspirado eh, en Francia, estuve haciendo una gira con una compañía de teatro, Romeo y Julieta, que no tenía nada que ver creo, pero igual nos, me contrataron para, para hacer la gira, eh, bueno, con, este, con esta obra de, de teatro, no Romeo y Julieta, entonces allí yo en el momento en que, de, de Julieta, cuando ya estaba... Claro. Sí, yo tenía que cantar pachamama entonces sí, una eh, adaptación espectacular ah, no, eso ha sido maravilloso y una experiencia bien bonita para mí porque pues eh, yo, yo pensaba yo decía pucha eh, en la obra no tiene nada que ver no pero qué bonito qué bonito que, que, que sí introducir y ir exacto, revolucionando ¿no? exacto cómo es la sí. comunidad boliviana en el extranjero tenemos muchos bolivianos que al igual que tú se han ido fuera de la del territorio nacional y les ha ido muy bien y me imagino que debe haber gente que se reúne o que cuando hay alguna presentación tuya pues se acercan y te dicen yo soy de tal departamento a mí me pasó eso en Alemania se acercaba una persona de Oruro y dijo yo soy de Oruro y nos pusimos a charlar cuando yo estaba viviendo allá y fue así como que ...no lo conocía, pero basta que me dijo Ruro, ...yo soy de Santa Cruz de Camiri ...y nos abrazamos, nos pusimos a charlar... ...nos dimos teléfono... ...me imagino que es esa relación también que tú tienes con ellos... ...sí, es verdad, es verdad... Eh, ...mira los, la comunidad boliviana... ...por ejemplo, en, en, eh, en California... ...que he vivido casi... ...más de 32 años... Eh, ...es en, el, en, el, en California... ...como a 20 minutos de... ...de Los Ángeles... Orange County es el lugar, el área donde están los la comunidad boliviana. Entonces hay de, bueno un, hay como dos o tres grupos ¿no? de bolivianos y pues eh, como tú sabes, se sale del país claro. y hay que enfrentar muchas situaciones, pero después se acomodan una vez que aprenden el idioma y todo eso, pero es muy bonito compartir con, los, con, con mis compatriotas allá con, y más que todo yo a la, a la llegada nomás a California, conocí una familia, una, una familia de la familia Sarmiento que vienen de Quime y, y mira, actualmente pues el, el señor ya ha fallecido, pero la señora es prácticamente, pienso que es una segunda mamá para mí, ¿no? Es la mamá Irma Sarmiento, la señora Irma Sarmiento, es la mamá del alcalde que por primera vez en la historia, un alcalde boliviano en Estados Unidos. Ah, mira, ¿no sabíamos sí, de eso? Sí, sí, es Vicente Sarmiento, actualmente él ya... Eh, yo creo que en el mes de junio, julio o agosto, él va a cambiar de posición, va a estar a, actualmente es alcalde de la ciudad claro. de Santana, pero él va a llegar a ser supervisor y yo pienso, Dios mediante, él va a llegar a ser gobernador de California. Entonces, eso es un orgullo boliviano. Y te vamos a pedir que nos pases los datos para poder Pero contactarlo y sí, poder sí. entrevistarlo, sí, por ¿no? Favor. Porque a veces esas noticias no se conocen y gracias a ti que nos comienzas también a informar del, del trabajo que realizan los, los bolivianos en el exterior. Querida Miriam, nos vamos a ir a una pausa comercial. Claro que sí. Vamos a volver con mucho más de nuestra hermana, nuestra amiga, aquí la señora Miriam Mita, intérprete de música nacional y que sin duda está historia, Gracias a ese trabajo, a su cultura que ella lleva donde va. Dijo que conocía muchos países y por supuesto en esos viajes ella hace que también la gente conozca nuestra amada Bolivia. Pausa y volvemos con mucho más. Gracias por acompañarnos en esta edición de sábado por la noche. Nosotros felices. Yo estoy seguro que ustedes igual están disfrutando de este programa con la hermana Miriam Mita. Qué lindo conocer el trabajo y la experiencia. A veces nosotros nos quedamos, Miriam, en ese sentido, ¿no? De, de, de ya lo que conocemos, lo que hemos construido. Pero sabemos que es muy difícil, ¿no? Hacer todo lo que, si uno mira atrás, eh, tenemos más. Sombras que luces, pero esas luces son las que uno la, las toma con orgullo, ¿no? Porque es difícil hacer o cumplir los objetivos. Eh, es verdad, como decía, querer es poder, entonces, el que, eh, la persona que se propone hacer algo, y, y, hay que lograrlo. Claro. Ay, lo que te propones, lograrlo. Sí. Y te, así te puedes realizar, de esa manera, ¿no? Porque, pues, eh, hay, que, hay que ser, como se dice, coñete. <risa> claro, constante en las decisiones. ¿no? Bueno, Miriam, vamos a irnos a nuestro sector de tertulia y volvemos con la característica ya entrando. Tenemos preguntas muy picantes para nuestra invitada. <risa> Y por supuesto que este sector de tertulia, querida Miriam, lo que hacemos es poner la fotografía de nuestro invitado una semana antes y la gente comienza a escribir. Y mi sí. producción filtra esas preguntas, me las manda al celular y nosotros a esta hora de la noche, totalmente en vivo, comenzamos a hacerte las preguntas. Si tú no quieres responder, pues te tomas un sorbito. Pero Oye. antes, ¿por qué brindamos? Por la vida, que es maravillosa. Y por la música. Y por la música, y por nuestra amada Bolivia. Muy bien, salud, salud Salud Este es un vinito de los productores nacionales uh. del sur del país De Tarija A ver, nuestra primera pregunta Mire Mirancita, te sigo desde hace años Siempre, siempre tuve la curiosidad Edwincito fue tu único novio dice. Saludos Arlington, Virginia, Amalia González <risa> Bueno, no, no, no, fue el ah. único porque, pues, eh, antes como he estado por todas partes del mundo, no quiero decir, ¿no?, que <ríe> no quiero decir que he tenido que he tenido ¿Varios, novios? varios novios por todas partes. La picaflor de la, la música, pica, tal vez. <ríe> la verdad que sí, hay que disfrutar también de esa manera la vida, ¿no?, probar de todo. <ríe> Mira, no, no, no, Amalia González era la que preguntaba y dice, okay. saludos desde Arlito, Virginia. Pues están viendo, oh, qué lindo, ¿no? Oh, qué lindo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Probaste un beso gringo, abrazos Miriam, desde Santa Cruz, Paola Cárdenas? Si no eh, quiero responder de... se toma el sorbito, no, no hay problema. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo voy a responder. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y eso mi esposo sabe, porque antes de él, ah. eh, mira, <risa> como dicen, hay un dicho, ¿no? Que que no, que lo... no. no. Dicen, el, en, lo que no era en tu época, como que nada que ver. ¿no? Ah, muy Entonces, bien. esto fue antes de conocerlo. Sí, sí, claro, besos de, de gringos. ¿no? ¿Quién es Tu esposo. Es mi esposo, Edwin. Sí. Edwin Ramos, sí. Uh, realmente yo digo, ¿no? Es una bendición de Dios. Yo soñaba con un hombre boliviano, porque claro. para mí, eh, los, perdón, pero... No, no, no, no me atrae. No, te atraía. Veías al lado no, no, no. De, no, de, extranjero. de, de, de un extranjero, de, de cualquier parte del mundo que sea, jamás me ha llamado la atención para mi pareja. Porque claro. yo quería siempre lo conocido a por, por conocer. ¿no? Claro, Y eso Entonces, que has tenido, una gran experiencia oh, viajando sí. por todos los países, y ahí oh, me imagino sí. que... A ver, algo de mi cosecha. Eh, ¿Cuál de toda esa experiencia que tienes, los besos latinos? ¿O los besos americanos son los con los que te quedarías boliviano <risa> muy bien. boliviano porque el boliviano es de nieve, el boliviano es de bien. oh, claro que sí ah. eso sin duda ah, muy eso bien, sin duda muy bien. Y, y yo lo he comprobado Héroe en casa debe estar allá en Estados Unidos él está allá en estos sí, momentos sí, ¿no? sí, sacando pecho, ¿no? oh, sí. <risa> viendo el programa orgulloso Pero, a ver, el siguiente, eres una mujer que cree en la fidelidad? Marcos Rodríguez desde Cochabamba. Gracias a Marcos desde Los Valles de nuestro país, mirando el programa. En la fidelidad, claro que sí. Claro que sí, que tenemos ambos, ¿no? En una pareja, no, tenemos que respetarnos. El respeto es sobre todo. Y no, mira, yo con Edwin estoy casada casi 35, 36 años. Y la verdad es que... Mira, desde el momento en que me he comprometido con él y él, jamás ni por la mente, gracias a Dios, se nos ha pasado, ni a él ni a mí, pensar en otra persona o engañarnos. Claro. Nunca. Yo creo que eso ha hecho con que nosotros um, seamos felices y unirnos, porque siempre nos hemos tenido respeto entre los dos. Y yo creo que eso tiene que ser. Tiene que ser. ¿Qué dices tú? Salud Oscar? por eso, por el respeto, salud, por el claro amor, sobre sí, todo en la claro pareja. Yo sí. le cuento sí. que soy re moradita. Ah. Para... Así que salud, salud, salud por esas salud por parejas eso. que disfrutan. Eso, salud por las parejas que se respetan uh -huh. y no poner cuernos. Claro, nunca, nunca. Para eso uno tiene, para eso está en pareja, ¿no? Exacto. Sin duda. Vamos a la siguiente pregunta. Pamela Rojas, de la Ciudad del Alto, dice que todos los, todos los sábados ve el programa, nos saluda, nos felicita al canal. Y ella dice, ¿qué es lo que extrañas cuando te vas del país, querida Miriam? dice Ay, la verdad que todo. Extraño todo. Claro que a mi familia, no mi papá. Tengo una hermana que vive aquí y pues yo, yo extraño la verdad todo. Ese cariño, ese amor, esa amistad de aquí, de nuestros compatriotas, es algo tan grande. Y la verdad es que siempre me voy llorando, sí, siempre, sí, porque sí. es un sentimiento tan grande que yo tengo hacia mi amada Bolivia, que siempre lo repito, ¿no? Porque te vas... Y la verdad que estás en otro mundo. Claro. No es igual que... Aquí te sientes bien cuando yo tengo la doble nacionalidad, pero eso es solo papeles, ¿no? Claro. <risa> pero mi Bolivia es mi Bolivia. A ver, te voy a hacer una pregunta, querida Biblia. Yo lo la haría, pero aquí mis entrevistados, no sé si te animas a responder. A ver, a ver. Diego Flores, desde La Paz, dice, qué linda tu entrevistada. Gracias. ¿Te consideras una mujer apasionada en la cama y en la música? Uy. Pero claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no me voy a considerar? Lógico, claro, es realmente no, pues eh, siempre, siempre. Por eso estamos ya tantos años con mi esposo. Porque los dos somos apasionados. <risa> en los dos, en, en los dos ámbitos. Oh, Vamos, sí, ah, muy sí, bien. Definitivamente. Carlos Bonilla, <risa> desde Santa Cruz, manda saludos. Dice, qué orgullo tener una boliviana en el extranjero y que no se olvide de sus raíces. Carlos pregunta y señala, ¿te sentiste alguna vez discriminada? Jamás. Nunca. No. Para nada. No. Qué, bien. Sí. Qué lindo, eso también sí. es muy importante. ¿no? Exacto. Y sí. tampoco dejar no. que otras personas también incidan en, en tu forma de pensar y de ser, porque me imagino que consejos claro, hay de verdad, todo, ¿no? Que te verdad. pueden decir, vas a ganar mejor, no sé, tocando otro género y tú mantienes no. esa fuerza, ¿no? no. Eh, yo tengo una personalidad de que no, no, no, no, nunca me ha pasado, la verdad, eso, pero no, no. Yo, cuando me están tratando de decir algo o veo algo, ya yo prefiero alejarme. Qué y ya, bueno. ¿Para qué? Muy bien. Ver de problemas? <risa> salud, por favor. Salud, Oscar. <risa> Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con mucho más de nuestro programa Referentes. Salud. Continuamos con más de nuestro programa Referentes. Estoy seguro que están disfrutando de esta entrevista. Como todos los sábados, nuestros entrevistados nos dejan siempre algunas ideas para que nosotros en familia podamos compartir y sobre todo sentirnos orgullosos ¿no? de la calidad de personas que a veces llegan a nuestra vida, sean amigos, familiares... Pero que sin duda en este trayecto nosotros vamos conociendo extraordinarias personas Como yo considero a Miriam y lo decía Extra Cámara Te tengo mucho aprecio desde que te conocí en el Ministerio de Culturas Pues fue una amistad muy linda que la, ya la pues, llevamos muchos años, ¿no? Es verdad, es verdad sí, Y lo mismo es decir, el, el cariño Y no mantener la amistad que es un, Que la amistad se valora Y, se, duda, y, duda. y, y la verdad es de que yo me siento muy contenta Y muy orgullosa de tener tu amistad, Oscar ¿no? gracias, gracias. En este sector de bitácora, querida Miriam, vamos a revisar unas imágenes aquí en el monitor para que tú puedas ir contándonos y explicando un poquito de qué se tratan estas fotografías. Adelante, por favor, con la producción. Vamos revisando la primera fotografía. A ver... Oh, en esa fotografía estoy con mi esposo el primer año que, que en París y hemos par participado en un festival internacional con diferentes grupos folclóricos de todas partes del mundo ah, y ahí mira. estoy con la vestimenta de, de Charasani. Charasani, ¿no? Sí. Mira el esposo. ¿Mantiene el bigote todavía el esposo? No. No, no ya no. Ya no, ya no. Ya ¿Qué, año era esto? ¿Qué año era el esto? El 84. Ah, mira, a ver, vamos a ver la siguiente imagen, por favor, que nuestro sector de bitácora. Aquí en la imagen podemos ver quiénes están acá presentes. Bueno, son uh, los integrantes de Miriamita Ayu Sancayo. Ah, mira. Y ahí están dos oh, mexicanos, eh, Heriberto y Esteban, eh, es el que está al lado de mí con la zampoña. Él es mexicano, wow. al lado es. Eh, está Es un boliviano, un amigo boliviano que también vive en California, y está mi esposo ahí siempre con bigotes, pero ahora ya no está con bigotes. <risa> Mira, y tú, la guardi, la, la, la, sí, la diosa la del, del warmi, todo el grupo. con ¿no? la vestimenta de tarabuco, porque mi esposo es de Sucre. Ah, ¿verdad? Es de Sucre. Sí? Y usábamos todos los ponchos, todas las monteras, es, es de tarabuco, de Sucre. O sea, llevaron sucre. toda la vestimenta a oh, Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí. Y mi hijito. Qué él es mío, Silvestre Ramos. ¿Hace que, cuántos años? Como verás, que él tenía tres añitos allí. Wow, uh -huh. Qué bonito. Y también a propósito es intérprete. Eh, él bueno, interpreta diferentes instrumentos nativos y también toca los instrumentos de cuerda y canta. Ah. Y ha sido considerado, mi hijo ha sido considerado como el niño dotado. Ah, Ajá, en, sí, le hicieron unos reportajes allá en California. Sí. Y pues eh, la verdad que ahora, bueno, por el momento no está haciendo música, pero muy pronto ya vamos a comenzar. ¿Ahora cuántos años tiene? 34 años, wow. mi hijo Silvestre, sí, sí, ya casado, ya hizo su vida, qué bien. él es qué eh, bien. ingeniero en comercio exterior, y pues ya es un hombre realizado, wow. bendito sea Dios, está bien, qué con orgullo. su esposa, con Paula, que también es paseña. Ah, qué bien, eso hay que mantener las raíces, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver la siguiente fotografía, por favor. Esta fotografía es en Italia. Eh, con todos los integrantes son, son bolivianos ya. de Sucre y también de aquí a La Paz también está mi hermano Chali ah, en, la, en la fotografía Ajá. y es una montaña ya por cerca de Milano o por ah, Bergamo. Qué, ¿Qué, año? ¿Qué año? Esto ha sido eh, como el ochenta y... ya ha debido a ser como el ochenta y Sí, y a mi hijo te estaba. Qué genial. Ya. ¿Y ¿Todos iban sí. de gira? Sí, todos. todos. Éramos, eh, éramos como 12 personas. Wow. Sí, entonces estábamos uh, en Italia. Esa época vivíamos claro. en Italia uh -huh. y, pues, eh, sí, todos teníamos una vagoneta y ahí nos íbamos. Y todos. mira, todos. Y sí. en esa época los italianos casi no conocían nuestro, claro. nuestra música, nuestro color. No, y es más, ni nuestro país. Exacto, ¿no? ¿Y un exacto la verdad que, que, que nos ha sorprendido porque como no conocían, era pues novedad nuestro, wow. nuestra música allá wow. y los italianos estaban encantados y no había, mira, donde íbamos no había un solo boliviano Uy. no conocíamos mexicanos o peruanos, así, pero boliviano, pero boliviano no. No. no pero ahora en Bergamo hay, hay una comunidad bien grande ¿no? de, de bolivianos sí. a ver, la siguiente imagen por favor wow <ríe> esta fotografía, foto. esta, mira, es de una revista de, eh, en Italia... ...que fui a representar a, a Bolivia en un festival... ...y ahí eh, pues era una experiencia muy linda para mí... ...porque era un festival internacional... ...igual estaban participando a diferentes países... De, ...de todas partes del mundo Oscar, muy bonito... ...¿qué le dirías a esta mujer que estás viendo en pantalla?... ¿Qué consuelo le darías ahora mirando esta fotografía y viéndote tú aquí? La verdad que me siento realizada gracias a Dios. Y yo lo que, eh, eh, ¿sabes que Se me ha cumplido mis objetivos, mis metas y llegar a lo que ahora estoy. Más que todo con mis hijos y mi esposo, con Edwin. Realmente es, es una bendición de Dios para mí. En todos estos, yo tengo más de 50 años de trayectoria y, pues, eh, me siento realizada. La verdad ah. que me siento feliz. Muy bien. Y en cualquier momento digo yo, no, okay. si cierro los ojos es que yo voy a cerrar los ojos, pero feliz. Okay. Feliz porque. Me he cumplido todo. He cumplido todo. Muy bien. Y, toda, y todavía, perdón, todavía sí, sí, sí. tengo unos. Unas tres cositas más que cumplir, pero ya. Las vas a lograr, estoy seguro que sí. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Porque nosotros tenemos aquí... ¡Wow! ¡Qué lindo! Este es del, del grupo que tú me decías, ¿no? De sí, la, del grupo Pachamama. El grupo Pachamama. Ah, mira, obviamente. ¡Ay, ay, ay! Qué lindo es recordar, rememorar aquello, ¿no? Yo me saco foto en todo porque digo que sin fotografía no hay historia. Yo soy fanática de las fotos y donde estoy quiero tomarme una foto. Claro. ¿Por qué? Porque ese momento que estamos jamás va a pasar. Sí. Porque este momento donde estamos así compartiendo con la claro. entrevista todo, tal vez en el futuro ¿no? va a haber otra entrevista, pero... Claro. ...va a ser diferente... ...sin duda, sin Exacto. duda... ...¿quién es la que toca el violín?... ...es la que llama? toca el violín Elena... de dónde Elena. era?... ...elena es de Holanda... ...ya... Eh, ...Beth es de Francia, es una francesita... ...María, española... ...española, y tú <ríe> obviamente ¿no?... ...sí, sí, ay qué época más bonita eso. <ríe> ...grabamos este disco en... ...en Discolandia... Uh -huh. ...a ver... Muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Uy, ahí está el esposo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, el esposo. Edwin Ramos. Ay, tan lindo, lo amo. Sí. ¿Cómo es se conocieron? Edwin. Ay, mira, una historia bien larga. Eh, lo, llegaron, yo yo en esa época, bueno, estaba radicando en Francia, en París, y llegó con el grupo Aymara. Yeah. y él tenía el cabello bien largo con su barba y sus bigotes y yo, no sé eh, to todo, todos eran mis amigos del grupo Aymara, ¿no? lo saludé a Claro Orozco. y bueno, había muchos uh, muchos de los uh, músicos que yo conocía pero a Edwin no yo pensé que era un europeo más porque es un poquito blanconcito <risa> entonces yo dije, ay, ¿quién será? bueno, pues yo nada que ver, ¿no? lo veí, uh, o lo vi allí en, el, en una recepción que, que hicieron al grupo Grupo Aymara, los, oh, la comunidad boliviana, y nada, y bueno, estaba ahí. Pero era en el mes de diciembre, el Grupo Aymara se iba a Nueva York, y en diciembre yo ya tenía planeado para venirme aquí para Navidad y estar con mi familia. En eso me invitan a una challa en el alto. Yeah. Ah, aquí aquí aquí, aquí, aquí, aquí. Porque yo me vine para Navidad. Ah, yeah. Y el grupo Aymara también de Nueva York, que ya llegaba, ya habían llegado aquí. Entonces en la challa, eh, bueno, unos amigos me invitaron, vamos a una challa, vamos. Entonces en la lo veo y dije... este es el que lo vi en, en...? Sí, lo vi en París, qué fanático de la música y no sé. Yo pensé que se había venido, porque claro. hay muchos franceses claro. que sí, que, que son eh, músicos, no que les gusta tanto tanto tanto la música entonces pues se viene y yo pensé que era uno un francés más que se había venido entonces a un amigo le preguntó y de dónde dice francés no me dices de sucre es un loco me dice <risa> y con ese loco se casó, y con ¿no? ese loco me casé Quería, así. Miriam, la producción tiene una sorpresa para ti Oye. te voy a pedir que puedas hacer nuestra pantalla y después comentamos de este vídeo te parece okay, okay. muy bien adelante por favor de Miami, mi nombre es Edwin Ramos, soy esposo de Miriam Milita. gracias por la entrevista que le haces a mi esposa y te cuento rapidito de que con Miriam nos conocimos en el 1980 en París, Francia, yo fui con el Grupo Aymara para unos festivales luego regresamos a Bolivia a La Paz y yo seguía trabajando siempre con la música con el Grupo Aymara en muchos lugares después trabajé con Mollaya y también soy fundador de Coyamarca en 1984 regreso a Francia con el Ruppay, y ahí decido quedarme allá, nos encontramos con Miriam otra vez, y decidimos pues hacer una vida juntos, nos casamos, y doy gracias a Dios porque juntos hemos hecho muchas cosas culturalmente y musicalmente, nos entendemos muy bien, por eso es que seguimos hasta ahora muchos años. Luego de viajar por Europa, por muchos lugares, por muchos países, decidimos, Hacer un viaje hacia Estados Unidos y llegamos a California. En California fuimos contratados por una universidad, entonces eh, la música siempre estaba en nuestra mente y en nuestro camino. Trabajamos mucho con escuelas de niños, colegios, eh, universidades, dábamos clases en las escuelas y yo enseñaba a los niños cómo construir instrumentos porque iba con zamponas y quenas también participamos en algunas películas en Hollywood la última que hicimos fue con este artista Steven Seagal muy buena película muy linda nos gustó y después de eso pues siempre con la música seguimos viajando mucho por muchos estados llegamos hasta Alaska con la música contratados allá por muchos meses entonces nuestro destino ha sido la música y estoy muy contento muy feliz agradecido a Dios porque es lo que más nos gusta hacer ahora nos vinimos hacia Miami, y aquí en Miami continuamos con la música. También te cuento de que hay mucha aceptación en este lugar para nuestra cultura. Gordis, te extraño, te quiero mucho, yo sé que muy pronto estaremos juntos, pero pues vas a volver para seguir trabajando en nuestros proyectos. Y otra vez, Melisande, muchas gracias por todo, y recién poquito te he contado algo de nuestra experiencia y será hasta una nueva oportunidad otra vez muchas gracias otra vez, saludos y a todos los amigos que puedan que estén viendo este programa pues un saludo nunca me olvido de ellos y será hasta la próxima vez gracias Melisande Adiós. Qué lindas palabras Melisande mi productora Hola, Melisande, Nosotros, nosotros sí, muy felices de estar el es el de un... eh... Bueno ahora sí. Muchísimas gracias, qué lindas palabras de nuestro entrevistado, sorpresa, Ramos. Sí. Él decía, ¿no? Juntos hemos construido culturalmente, hemos hecho música, han formado una extraordinaria familia, y yo creo que ustedes son el ejemplo del amor verdadero, de la superación sobre todo, y que hoy en día ver eso es extraordinario, me parece maravilloso. Que sigan manteniendo, ¿no? Te extraño mucho te dice, y eso que te has venido unos días, ¿no? Sí, sí, unos días ya me está extrañando así es, Oscar así es, es verdad 35 ¿No? años en California uh -huh. wow. Sí, la verdad que, que muchos años hemos estado y pues eh, no, la verdad es de que con mi esposo hemos hecho muchas cosas y pues nos sentimos felices y claro ¿qué, qué más podemos pedir de, en la vida? Sí, ya nos hemos realizado los dos. Claro que sí, ¿no? Sí, Tenemos una fotografía más, querida Miriam, ya casi en la recta final. Vamos a ver, por favor, esta imagen y quiero que me digas y que me cuentes un poquito de qué se trata, quiénes son ellos. Mira, es mi, mi mamá, ¿Qué se llama que en ahora? paz ¿Mami? descanse, Emma. ¿Emma? Emma. Y mi papá, ay, mi papá, ay, lo amo, ¿Qué lo se quiero. llama su papá? Willy. Willy, Willy. Willy sí. ¿Qué le puedes me decir a tu papi que está vivo y que me imagino va a ver esta entrevista? Que lo quiero mucho, lo quiero mucho, mucho, mucho, mucho y pues Diosito que me lo tenga más que todo con, con una buena salud. Claro. Y que siga compartiendo con nosotros. Exactamente, que siga compartiendo con nosotros. Somos cinco hermanos, tengo un solo hermano y cuatro hermanas. ...que lo cual pues nos sentimos felices las cuatro hermanas... ...con mi hermano Chali... ...que claro. vive actualmente, está radicando en, en Italia... Ajá. ...como te dije, él es también intérprete de música boliviana... qué lindo, sí. la familia ¿no? La familia... Bueno, nos vamos a ir a una pausa querida Miriam... ...gracias por abrir un poquito tu corazón... ...y también poder contarnos de esas experiencias... ...a través de esta fotografía... ...ya volvemos en la recta final... Pausa y volvemos con referentes. Oh, qué lindo ver a Silvestre Ramos Mita También con esa herencia que le dan los papás Eddie Y usted, Miriam, ¿no? ¿Era en Los Ángeles? En esta Los presentación? Ángeles La presentación fue en Los Ángeles Y mi hijo tenía en ese entonces como me Parece que 11 años 11 años, sí. wow Pero tranquila, además el manejo de los instrumentos De viento alucinante Es verdad, él comenzó a interpretar Los instrumentos de viento A los 5 años Comenzó a Sí, y pues eh, siempre él no, sin que nosotros oh, le digamos, hijito, pues que se aprenda nada. Él solito agarraba los instrumentos de, de, de Edwin, ya. de su papá, y comenzaba <risa> él a practicar. Y sí, sí, es el intérprete de, él es intérprete de música folclórica boliviana y también canta. Miriam, ya casi en la recta final, ¿cuáles son tus proyecciones en el tema musical? ¿Tienes todavía...? Tal vez algún disco en puerta, algún sí, concierto que ya estés preparando. Sí, sí, eh, tengo un concierto en Miami y luego ver las posibilidades. Me han uh, hecho una propuesta en uh, Dubai. espero. Ay, que se dé. <risa> que se dé, que se realice claro. y, pues, um, y pues que me invitaron también para una, hacer una película. Y bueno, tengo muchos proyectos y bueno, espero Dios mediante que se realicen todos. Si pudieras llevarte algo de la vida, ¿qué sería? Algo de la vida, llevarme algo de la vida, sería digamos todo el amor, todo ese cariño, la amistad. ¿No? De todas las personas, de mis fans, de todas las personas de mi familia, de mi, de mi esposo, de mis hijos. Eso es lo que, lo que me gustaría llevarme. Recuerdos. Porque, pues, como decíamos... Nada material. Nada materiales. material. No, porque eso no vamos a llevar. ¿Qué lugar te gustaría volver a visitar? Israel. Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mira, yo, yo soy una persona muy espiritual, soy católica y muy espiritual. Y la verdad es de que siempre mi sueño ha sido conocer Israel, los lugares donde nuestro Señor Jesucristo ha estado. Y pues realmente, realmente, ¿sabes qué? Me he realizado conociendo Israel. Y incluso en, en, eh, en California, eh, en la casa... Siempre tenía misas y rosarios, invitaba a la comunidad claro. boliviana y, y es muchos, mi vida. Y muchos artistas bolivianos he visto en tu página que llegan a Estados Unidos y, y comparten contigo y yo creo que tú también les abres ahí un poquito de camino, ¿no? Es verdad. Estuvo es verdad. Miguel Orías, creo, en diciembre del año pasado. Miguel, el año pasado vino para la fiesta del apóstol Santiago. Sí. Eh, ...en el mes de julio, que es su fiesta... Claro. ...el 25 de, de julio, estuvo allá... pero estuvieron? Eh, solo Miguel, Miguel, Miguel ¿no? sí... Pasado, ¿no? ...y fue invitado por la señora Irma Sarmiento... ...justo la mamá, la del, la mamá del, alcalde, del alcalde... ...porque ellos eran los pasantes, los prestes... ...y, y lo invitaron a Miguel... ...porque pues la señora Irma... Eh, oh, ...le tiene mucho cariño a Miguelito... Claro. Sí. A ver, te voy a dar unos segundos, querida Miriam. ¿Cómo se llamaría la canción que resume tu vida? La, la canción que resume mi vida, con toda mi trayectoria, sería Gocé de mi vida. ¿Gocé de mi vida? Sí, gocé, gocé de mi vida. Qué lindo. Y eso, o. Oh, ...también me realicé, sí. con todos los, mis proyectos, mis eh, metas, me realicé... ...pero gocé de mi vida. Así sería, goce sí de bien. mi vida. Qué lindo. Miriam, ha sido un gusto, un honor y un cariño enorme... ...yo he disfrutado de esta entrevista, estoy seguro que la gente también... ...como lo decía en reiteradas oportunidades, te tengo mucho aprecio, mucho cariño... ...y pues que no sea la última entrevista que tengamos... ...y pues cuando tengas presentaciones, eh, cuando vengas aquí a La Paz... ...podamos seguir compartiendo contigo... ...claro que sí Oscar, claro que sí... ...para mí es una gran alegría y una... ...un honor estar aquí en tu programa... ...como tú decías ¿no?... ...que me tienes mucho cariño, mucho aprecio... ...es recíproco... ...y ya añitos que nos conocemos... <risa> ...y pues yo realmente... ...me siento... ...me siento orgullosa... ...porque tú eres también un... ...orgullo boliviano... Gracias. ...qué lindo... ...y seguí adelante éxito, Gracias, total María. claro que sí, pero no me voy a ir sin que nos cantes sí, un ya, temita ya, te ya, parece ya, ya. algo así al azar nomás para que le hagamos honor a ese pueblo hermoso que eh, vamos, palabra, promesa, vamos a ir a tu vuelta con cámara hasta Tacoma. Tacacoma. Tacacoma, ¿no? Tacacoma. Vamos entonces hasta Tacacoma con la canción y de esta manera nosotros nos despedimos en sí. referentes. Gracias por habernos acompañado en esta edición. El próximo sábado estaremos también con otros referentes de diferentes ámbitos de nuestro país. Adiós Bolivia. Ponchi, tu regalama, tape fiesta nos cusita un cámara aquí antitata. El cambio de sus reflejos se encuentra en bello tacacuna. Al pie del cerro Luriacani, bailemos todos muy alegres. Gracias, gracias, gracias.